¿Para qué? Si no me es culpable de ti, es porque, es porque seguir así. ¿Para qué? se si podemos combater las suas leyes, a sus mentiras, a sus guerras enocidas. Felicitarlos a todos y a todas por la participación masiva en los piquetes y por la elección. Mente, nadie nos está coaccionando, como sabes, en determinados medios de desinformación. Dito esto, a patronal de Orense que tome nota, porque estas dos exitosas jornadas de FONCA vienen acompañadas de una siguiente, a partir del 5 de octubre, indefinida. O cual todos y todas saben los compromiso que en la Asamblea del 20 de septiembre. Escapando de una guerra. A patronal de Urense tan retrógrada que ni, ni tan siquiera nos garantiza o poder adquisitivo dos IPC. Ese es IPC que todos estamos a saber que están manipulados y que a centrales sindicales siempre fueron o mínimo indispensable para la negociación colectiva. A patronal de Urense no contente. a todos y a todas y que